La última parte de, este, de la base de datos, de este ejercicio de base de datos, consiste en ver los informes. Los informes nos van a permitir sacar información para poder imprimirla, ya sea de una tabla o de una consulta. Entonces, para ello, en el caso de los informes, vamos a utilizar el asistente. Y una vez que hayamos creado un modelo de informe, lo modificaremos, eh, modificaremos su diseño, igual que hacemos con los formularios. Entonces, crear un informe mediante el asistente. Nos dice el primero, fijaros que aquí detrás nos va saliendo cómo se va a ir quedando, ¿vale? En esta ventana. Y aquí tenemos la ventana para seleccionar. Nos dice, eh, crea el informe que tenga una línea por alumno con los siguientes datos ordenados por apellido. Quiero. Primero, ¿dónde están los datos? Aquí tengo que indicarle dónde están los datos que yo quiero. En este caso son los datos de los alumnos que lo tengo directamente en la tabla a alumnos. Luego aquí selecciono la tabla donde están los datos que voy a imprimir en este informe. Me dice, DNI, nombre, apellidos. Pues voy haciendo doble clic. Y me, se van desde aquí hasta aquí. DNI, nombre, apellidos. Nombre, apellido. Dirección, localidad. Dirección, localidad. Teléfono e email. Ya lo tengo. Me dice, además, que estén ordenados por apellido. Vale, le voy dando a siguiente. Me dice, ¿quiere cambiar el nombre de alguno de ellos? Por ejemplo, yo quiero que aquí dirección... Lo pongo con acento, dirección, localidad, teléfono, también llevaremos el acento, ¿vale? Luego aquí puedo cambiar para que en el informe me aparezca escrito de otra manera, esos nombres de las columnas. Siguiente. ¿Quiere añadir algún nivel de agrupación? En este caso, simplemente nos dice que vaya ordenados por apellidos. Agrupaciones, que arriba nos lo filtre por eso y nos agrupe los alumnos que cumplen este criterio, alguno de estos criterios, ¿vale? Para que me aparezcan, por ejemplo, juntos todos los que iban en la misma localidad o todos los que tengan el mismo teléfono, etc. En este caso, no, no nos pide ningún tipo de agrupación por localidad ni nada. Por lo tanto, lo dejamos en blanco. Siguiente. Según se seleccione los datos, los campos por los cuales se va a ordenar. En este caso nos dice ordenados por apellido, pues aquí despliego y selecciono apellidos. Si tuviera que ordenarlo después, por ejemplo, por nombre, pues lo pondríamos aquí. ¿Vale? Ordenados también por nombre. Primero lo ordeno por apellidos y si hay dos hermanos, por ejemplo, que se llaman igual, con los dos apellidos igual, luego me los ordenará por nombre. Siguiente, me dice qué aspecto quiere que tenga el informe. Tabular es en forma de tabla, que es el más sencillito, y es el que nos pone aquí, una línea por alumno. ¿Vale? En columnas sería, como vemos aquí detrás, aparecen a la izquierda los enunciados y a la derecha eh, los datos de los alumnos. ¿Vale? Como vais viendo, vamos haciendo clic y se van viendo detrás los distintos diseños. Pero aquí nos pide una línea por alumno, por lo tanto es diseño tabular. Sí, lo quiero en horizontal, porque son muchos datos. Siguiente. Aquí me permite modificar el nombre. Quiero informe, a informe 1. Me dice informe 1. Voy a dejarle a alumnos para saber que el informe 1 me muestra los datos de los alumnos. ¿vale? Quiero que sea un informe dinámico, es decir, que cambie cada vez que yo lo abra, que se actualice. Y quiero además que el informe se cree ahora, para ver cómo se queda. Vale, le doy a finalizar y vamos a ver cómo nos muestra. Fijaros que aquí hay un pequeño error. Bueno, a mí no me gusta que aparezca así el DNI, que es el encabezado. Esta fila quiero que aparezca única y e exclusivamente arriba y debajo vaya eh, listándome cada uno de los alumnos. No que me repita el encabezado cada dos por tres, cada vez que hay un alumno nuevo. Entonces esto es muy fácil de arreglar. Le doy aquí a cerrar. Vamos al informe. Botón derecho encima editar. ¿Por qué me sale, me aparece eso? Eh, fijaros, aquí en la cabecera del informe tengo eh, la fila con DNI, uh, DNI, apellidos, etcétera. Si yo me llevo este dato para arriba, lo muevo para arriba, fijaros que es muy listo y me ubica directamente, eh, no me deja que modifique de, de ancho directamente. Que ponga encima del otro campo un campo. Es decir, cuando ve que me he movido hacia la izquierda, encima, ¿veis? Me aparece en rojo diciéndome que es imposible, que no te deja hacerlo. ¿Vale? Me voy a llevar localidad también para arriba. Hasta aquí. ¿Vale? Teléfono también. Mismo nivel. Teléfono. Perdón, le he dado, tengo que quitar cuando salga esa ventana, simplemente aquí, quitamos propiedades, ¿vale? Y se desmarca, teléfono e email, ¿vale? Ya tendría arriba, en la cabecera del informe, tendría los campos, para que me salgan única y exclusivamente una vez, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo aquí? Eh, DNI, el DNI lo veo muy grande, por lo tanto lo voy a poner más chico, lo voy a poner, por ejemplo, que me parezca eh, hasta aquí, más o menos hasta aquí. Pues aquí igual, vale, hasta más o menos por aquí. Sería pues casi dos y medio, aquí dos y medio, pues aquí igual. ¿Vale? Dos y medio, más o menos lo vamos poniendo. Eh, si yo aprieto uno, eh, presiono uno, presiono, la tecla, presiono el primero, aprieto la tecla shift del teclado y aprieto. Hago clic encima del segundo y suelto shift. Y le voy dando la flechita al teclado izquierda para que me los coloque, me mueva los datos. De esa manera, si yo disminuyo el tamaño de uno, se me mueve también el de abajo. ¿Vale? En este caso incluso me lo ha movido ahí. Hacia abajo. ¿Vale? Ya lo tengo. Apellidos. Clic en el primero, aprieto Shift. Clic en el segundo, suelto Shift. Y con la tecla del teclado izquierda, voy corriéndolo hasta que se pega al campo anterior. ¿Vale? Quiero ponerlo un poquito más grande, pues así. Eh, deshacer, perdón. Quiero aquí. Deshacer, no quiere... No quiere que lo modifique. Vale. Modifico el primero. Modifico el segundo. Y ahora sí. Me ha dejado. Vale. Dirección. Lo mismo. Selecciono el primero. El de arriba. El de abajo. Y desplazo. Hacia acá. Y además. Le voy a poner aquí. Que sea un poquito más grande. Deshacer. Esto como veis es muy delicado. Muy follonero. Para que aparezca exactamente. En el mismo punto. Deshacer. Vale. Vale clic en el primero hasta más o menos el 14 clic en el segundo hasta más o menos el 14 perfecto localidad la muevo vale teléfono igual lo muevo y lo voy a poner más pequeño puesto que el teléfono no ocupa tanto deshacer porque me está moviendo el otro lado que no debo fijaros que si yo muevo el de abajo el de abajo me sirve como guía estos cuadrados, de forma que yo el segundo tengo la guía para ver que se quede exactamente donde está el otro cuadrado de abajo. Luego me sirve como guía, primero movemos el de abajo y luego el de arriba, ¿vale? El email lo voy a poner más grande, ahí, hasta el final y ya lo tendría. Con el email de arriba marcado le doy aquí y centro los campos para que se queden mejor los datos, ahí, centrados, ¿vale? Lo voy poniendo centrados, centrados, y aquí puedo hacer, pues, mmm, todo lo que yo quiera, virguerías, ¿vale? Entonces, detalle, por ejemplo, eh, habrá, habrá personas cuya dirección ocupe más de una línea, para evitar que se me corten, por ejemplo, si yo ahora le doy a ejecutar, informe, tenemos aquí, ejecutar informe, ya he solucionado que no se repita el título, pero fijaros que aquí, todos estos, eh, estos campos que aparecen con la flechita roja, significa que se cortan, que no aparece completo. Entonces, para eso, lo cierro, tengo que hacer que estos campos de aquí sean más largos, que al mínimo ocupen dos líneas. Entonces, más o menos, lo voy a dejar. Eh, vamos a ver si con esto hemos solucionado el problema, ¿vale? Con esta longitud, si no, pues lo pondríamos más grande. Y mail también puede ser que ocupe dos líneas. El nombre para nombres compuestos también. Los demás da igual. Y aquí indico un poquito más pegado porque será a partir del cual aparecerá el próximo. La próxima persona. El pie de página lo voy a poner un poquito más pequeño. Y eh, este también lo voy a poner un poquito más pequeño, ¿vale? A ver aquí. Aquí. A ver si me deja. Vale, no me deja ponerlo más pequeño. Ahora lo vemos por qué. Ejecuto. Y fijaros, ya no me aparece ninguna flechita, flechita roja, con lo cual significa que ya se ha quedado correctamente el informe. Este, el primero, como aparecía en blanco los datos, recordad que tenía una alumna en la que no había metido ningún dato, que tenía que borrarlo, por eso me aparece en blanco. Vale, eh, vamos a insertar aquí en este informe, por ejemplo, una imagen. Imaginaros que la academia tiene un logo, vamos a buscar aquí, pues, academia, logotipo. Vamos a poner un logotipo. Por ejemplo, imágenes de Google, voy a poner, pues, no sé, eh, un logotipo, por ejemplo, mirad, este me gusta. Voy a intentar que no sea de fondo transparente, para que, por ejemplo, este, venga. Le voy a copiar imagen, me vengo a mi base de datos, a mi informe, y le doy, o clic derecho, pegar, o editar, pegar no me lo ha copiado correctamente, a ver por qué, botón derecho, copiar imagen, editar, pegar, vale, no quiere, pues si no me la deja copiarla, me la descargo, guardar imagen, lo voy a guardar en descargas, dentro de descargas, guardar, me vengo aquí a insertar multimedia imagen, me vengo a descargas y esta es la que yo me he descargado hoy de la academia, ¿Me ha dejado insertarla o no me ha dejado insertarla? Aquí, ¿vale? Me la ha colocado aquí. Por eso no la veía. ¿Vale? Voy a subirla aquí arriba. ¿Vale? Vamos a poner el logotipo por aquí. Y este por aquí. ¿Vale? Ya lo tendríamos. Cabecera, nada. ¿Vale? Aquí tendríamos el logotipo de la academia. e Imaginaros, insertar... Por ejemplo, quiero poner eh, una etiqueta. Vamos a poner aquí, quiero mmm, el nombre de la Academia. Doble clic en la etiqueta y le voy a llamar Academia Forma T. Aquí le vamos a indicar en tipo de letra el formato. Quiero que sea pues, negrita e itálica y un tamaño que sea, por ejemplo, 36 o 40. 40. Y además quiero, en efectos tipográficos, que sea de color azul, que tenga contorno, ¿vale? Y relieve, a ver... No, sin relieve. Sin relieve y con sombra. A aceptar. Vale, vamos a ponerle un poquito más grande. Academia, fórmate Ya lo tendríamos aquí, nuestra academia. ¿Vale? Para quitar este cuadro de diálogo, simplemente aquí en el botón propiedades se ocultaría. Y además, aquí abajo, por ejemplo, vamos a ver si podemos insertar número de página. Quiero insertar página N del de total que haya. Donde quiero que aparezca en la parte inferior de la página, en el pie de página. Y quiero que aparezca a la derecha, aquí, situado por aquí. Aceptar. Ya lo tenemos por aquí. vale. Ya tendremos aquí nuestro pie de página. Lo voy a poner más pequeñito. Y voy a bajar un poquito esto para que se quede así, con la flecha del teclado. Vale, vamos a darle a ejecutar informe a ver qué tal. Ya tendríamos nuestra academia, ¿vale? Nuestro informe de nuestra academia con nuestros alumnos. ¿Veis? Queda fenomenal, ¿verdad? Vale, si yo quisiera imprimir esto, fijaros que ahora mismo, si yo quiero modificar este informe, no quisiera imprimirlo, hacía clic aquí, editar documento y se me abrirá en formato, ¿veis? De Brighter para que yo pueda de aquí marcar cualquier cosa, modificar lo que sea y. Al darle a imprimir, aquí imprimir, me imprimiría sin que se vieran todas estas líneas de ahí. ¿Veis? La vista preliminar no aparece. Cerramos. Entonces, si yo quiero imprimir este informe, en vez de darle a editar, le daría aquí. Imprimir. ¿Vale? Imprimir. Se me abre la ventana donde indicaría el tipo de impresora que quisiera, por donde lo, imprima, lo voy a imprimir, le daríamos a print. ¿Vale? Cancelar. En este caso tengo página 1 de 1, porque el informe solo me ocupa una única página. ¿Vale? Eh, ¿Alguna otra, otra barra que quisiera ver? ¿Alguna otra cosa que quisiera añadir? Pues imaginaros, por ejemplo, que quiero ponerle una línea debajo de DNI. Pues aquí, por ejemplo, lo que he hecho es ver barra de herramientas, objeto de dibujo, para que me aparezca toda esta barra con diferentes opciones. Entonces aquí le doy a línea horizontal. Y voy a poner una línea, por ejemplo, que vaya por aquí. Hasta aquí. A ver si me deja ponerla correctamente. Vale, a ver, una línea horizontal. Ahora, doble clic. Y quiero altura. Le he puesto demasiado pequeña, por lo tanto no se ve. Si yo le voy aumentando la altura... ¿Vale? Irá aumentando su eh, posición. ir aumentando la altura de la misma. ¿Agrandar automáticamente? Sí. ¿A orientación. Vale, quiero usar una línea fija. Quito las propiedades. Eh, vuelvo a juntar esto. La línea la voy a poner un poquito más para arriba. ¿Vale? Moviéndola así un poquito más para arriba. Y esto lo voy a pegar para que se quede casi, casi, casi pegado a la línea. Ejecuto el informe. Y ya tengo separado, fijaros que mi línea aquí se me ha comido, se me ha metido con, un, con el primer alumno, ¿vale? En mi caso no ha quedado correctamente, ¿vale? Pues la selecciono, suprimí y la volvería a subir. Le doy a ejecutar y ya lo tengo solucionado, ¿vale? Perfecto, incluso DNI lo voy a bajar para que no se quede ahí tan encima. Perfecto, ejecuto mi informe y ya tendría mi primer informe preparado para imprimir. Cerramos. Guardar. Cierro el informe y me vengo aquí a mi base de datos. Nos dice, prepara el segundo informe, informe de diseño a tu elección con los siguientes datos agrupados por curso y por fecha de matriculación, fechas, plural, ordenados por apellidos, a partir de la consulta número 10. Recordar que la consulta número 10 nos decía Alumno matriculado entre dos fechas que debíamos introducir, es decir, una consulta paramétrica. Vale, vamos a crear eh, un informe mediante el asistente. Le voy a poner pequeño para que veamos en todo momento aquí el enunciado que nos están pidiendo. Entonces, me dice, ¿qué campo eh, quiere incluir en el informe? En primer lugar, le indicamos que los datos que voy a incluir están en la consulta número 10. Fijaros que me pide DNI, nombre, apellidos, teléfono, curso y fecha. Es decir, todos los datos que hay en la consulta número 10. Luego, una manera rápida de agregarlos todos es hacer clic en este botón. Siguiente. Aquí, ¿cómo quiere que aparezcan escritos los datos? Pues voy a borrar los que... Perdón, voy a cambiar aquellos que llevan, eh, por ejemplo, acentos. Fecha de matriculación, mayúscula. Voy a poner, ¿vale?, los acentos para que en el informe me aparezcan correctamente escritos. Siguiente. Ahora, ¿qué niveles de agrupación quiere? Me dice, agrupar por curso y fechas. Primero curso, segundo fechas. ¿Vale? Y ordenarlos por apellidos. ¿Vale? Le damos a siguiente me dice, está agrupado por curso y luego por fecha. Y luego después lo voy a ordenar, y así me deja, por apellidos. ¿Vale? Siguiente. ¿Qué diseño quiere poner? Aquí puedo ir viendo cómo se va quedando el diseño. En mi caso, a ver... Eh, me gustaría o tabular o este, el primero, en una columna. ¿Vale? Pero es cuestión de gustos. Eh, vais viendo, vamos a sacar, por ejemplo, el primero, tabular, pero podéis sacar el, los otros. ¿Vale? Yo creo que este ocupa menos espacio. Como... Son bastantes datos, lo voy a dejar en horizontal. Siguiente. Y se va a llamar informe 2, en mayúscula, igual que antes, informe 2, cursos. Dejo marcado informe dinámico y crear informe ahora. Finalizar. Como era una consulta paramétrica... Eh, la número 10, en la cual hemos pasado este informe de cursos, me pregunta las dos fechas. Pues voy a meter todas las de este año, entre el 1 de enero de 2021, intro, y el 31 de diciembre de 2021. Le doy al intro otra vez y ejecuta esa consulta y por tanto el informe. Fijaros, me aparece el curso, debajo la fecha en la cual se matricularon en ese curso y luego lo datos del alumno que hemos puesto. ¿Vale? DNI, nombre, apellidos y teléfono para esos alumnos. ¿Vale? Pero, por ejemplo, yo quiero que estén un poco más separados, porque se juntan los cursos bastante. Por ejemplo, contabilidad, hay dos alumnos. Eh, uno en 14 de febrero y otro se matriculó en noviembre. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerlo un poquito más separado. Cierro aquí, le doy al botón derecho, sobre cursos, editar. Vamos a ponerlo en grande. Vale, ponerlo más grande. Perfecto. Entonces, quiero, en primer lugar, vamos a hacer como antes, vamos a añadir aquí una imagen, insertar multimedia imagen, o bien aquí el botón, insertar imagen. Si no me lo coge, insertar multimedia imagen, ¿vale? Así no falla. Doble clic y modifico el tamaño de la imagen que yo quiera poner. Por ejemplo, voy a poner eh, esta imagen, ¿vale? Un poquito más pequeña, ahí, perfecto. Como antes, ¿vale? Quiero que aparezca, además, aquí el nombre de la academia. Inserto una etiqueta que se llame... Doble clic encima. Y en el nombre de la etiqueta... Esto voy a poner más grande. Ahí que se vea. Donde pone label, voy a poner Academia Formate. Academia Formate. Luego quiero... Aquí hemos visto tipo de letra... Hago clic aquí, le indico que tenga un color así como azul, igual que hemos puesto antes, que tenga contorno, que tenga sombra. Y en tipo letra le pongo negra itálica y un tamaño pues como 36 o 40, ¿vale? A aceptar. Bueno, más o menos parecida, no ha quedado exactamente igual, pero parecida, ¿vale? Y sin relieve, vale, más o menos para quitarlo, eh, clic en propiedades y desaparece, ¿vale? Esto voy a poner un poquito más grande, ¿vale? Quiero centrar, centrado no, queda mejor así, un color rojo, por ejemplo, ¿vale? Ya tendríamos, o incluso un color así como naranja que aparece aquí en, e en este logotipo, ahí, perfecto. Voy a pegar un poquito más hacia arriba, perfecto. Y aquí, aquí voy a bajar un poco más lo del curso para que quede un poquito más de diferencia, ¿vale? Y aquí, igual, voy a dejar un pequeño espacio para que aparezca, no aparezca tan pegado lo anterior. Vale, perfecto. Vale, aquí, en el pie de página, vamos a ponerlo más chico y lo mismo que antes. Vamos a insertar aquí el nombre, el número de página. Insertar números de página, página N de M, es decir, número 1 de 2, 1 de 3, etcétera, en la parte inferior y situado a la derecha. A aceptar. Y ya la tengo aquí, el número de página, ¿vale? Ya lo tenemos. Vale, vamos a ejecutar a ver cómo va el informe. Entre dos fechas vamos a poner, como teníamos datos de 2019 también, pues entre el 1 de enero de 2019 y 31 de diciembre de 2021. Vamos a ver estos años, ¿qué sale? Aquí sí tenemos correctamente el título, ¿vale? De nuestro informe, con el mismo formato que habíamos puesto. Tenemos del curso de contabilidad, lo ejecutaron estas dos personas de aquí, ¿vale? Alejandra y María Rosario. Sigue apareciéndome el curso muy cerca del DNI. Voy a ver si consigo separar esto. ¿vale? El curso aparece muy cerca del DNI. Por lo demás, lo tenemos perfecto. Vale, muy bien. Vamos a ver si consigo diferenciar esto. Curso, vale, eso es por esto, porque aparece muy pegado a la parte de arriba. Entonces, selecciono el aquí, curso, y con la aprieto la tecla Shift y sin soltar, clic en el otro, y suelto Shift. Ahora vamos a bajarlo un poquito, a ver si nos deja un poquito, más o menos, a ver, a ver. Vale, es por, la es por esta raya, por esta raya horizontal que tenemos por aquí, por eso no nos dejaba bajarlo. Entonces, bajamos un poquito... ¿Vale? Curso por aquí. Y esta barra, aquí esta línea horizontal, ahora la subimos. ¿Vale? Incluso la voy a poner un poquito más pequeñita, así que no empiece desde aquí. Que empiece, por ejemplo, desde aquí. Desde aquí, desde el medio de curso. Y ahora ya, sí, esto lo puedo correr un poquito, perfecto. Fecha de matriculación que aparece separado, DNI. Vale, correcto. Vamos a ver ahora, ejecuto. Entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de enero de 2021, por ejemplo. Perfecto, ya se aparece separado, ¿veis? Curso aparece separado un poquito del eh, valor que aparece arriba. Tenemos aquí esa pequeña separación. Y la línea de curso empieza justo a mitad. Perfecto. ¿Vale? Dentro del curso, del curso de Word, tenemos dos alumnos que lo han hecho en ese periodo de tiempo. Aquí tenemos la fecha de matriculación, en la cual aparece cada uno de esos alumnos, en la cual se han inscrito. Si hubiera varios que se hubieran inscrito dentro del 22 de febrero, pues aparecerían aquí, DNI de fulanita y DNI de menganito. ¿Vale? Cerramos y con esto ya habríamos terminado de ver todas las partes que lleva una base de datos. El informe, como acabáis de ver, sirve para poder imprimir la información que contiene la base de datos. Las tablas, introducir los datos, los formularios para introducir datos y verlos en pantalla y las consultas para extraer datos de las tablas. ¿Vale? Cualquier duda, me comentáis, como siempre. No olvidéis darle aquí a guardar, importante, si no, no se guardarán los cambios. Un saludo.